En un pequeño lugar de las sierras de Córdoba se levanta un cerro. Uritorco le llamaron sus pobladores originales y Calabalumba fue su compañera río desde entonces. pitín la cultura de origen, con centro en Ongamira, a pocos kilómetros de este cerro. Luego, una evolución comechingona. Hace 436 años, un 30 de octubre, como parte de la colonización española, Jaime crea en su estancia un oratorio sobre una colina se hizo conocido como la Capilla del Monte. Desde entonces fue una pequeña región con ranchos aislados, hasta que en 1888 se abre su estación ferrocarril, comenzando esas tierras a ser atractivas para la construcción y venta de lotes, como fue sucediendo en toda Punilla. Se leyenda incluso que fineta compuso su durazno sangrando en este lugar, inspirado por la riqueza de sus historias. A fines del siglo pasado, un nuevo crecimiento de su población llenó la ciudad de nuevas miradas, orientadas más al crecimiento espiritual, atraídas por la conocida referencia del oritorco como un lugar de observación de ovnis. En todos estos momentos, en cada año, en cada etapa, como toda historia llena de complejidades y tensiones, el cerro observó, llamó y atrajo a quienes lo conocieron. Empezaron a crecer alrededor de las vías, ¿no? y por eso esto se, se, se terminó, de esta forma de vida. ¿no? Este lugar ha sido mucho más antiguo que Capí. entonces ya Capié se ha abastecido de gente de acá, porque antes la población, no, lo ideal era no vivía juntos, ¿no? tener más espacio, por animales, por cosas. ¿no? Yo, yo hablo siempre para, bueno, para hacer lo que sé, pero también escuchar, de lo que no sé, nunca pasó contra ti. muchas formas de contar una misma historia, como el lugar preciso donde se encuentran diferentes fuentes de agua, se arremolinan se combaten, se mezclan y crean una nueva corriente un nuevo tiempo, una nueva forma para el paisaje esta vez nos encontramos alrededor del cerro, este uritorco que nos llamó a cada uno en distintos tiempos, este cerro donde todos nuestros senderos vienen bajando. Así que aquí vamos hoy, diciendo buenas noches, buenos días para todos, para todas, en este festival, desde el Monte de Capilla, un lugar lleno de senderos, pasos y canciones. Recorreremos lugares especiales en su paisaje, hablaremos con espacios de construcción colectiva, escucharemos mensajes de los títeres y todo al ritmo de nuestra música diversa y bien serrana. En este festival vamos a recorrer senderos comencemos a caminar comencemos desde el principio desde lo que no se ve a simple vista vamos por aquellos senderos que llevaban desde esa capilla del monte hasta la zona de Ojo de agua territorio de monte virgen y tupido lleno de quebrachos colorados que adornan los otoños un territorio que fue un centro de producción de miel de abejas camoatíes y frutales. Con sus primeros escenarios en 2014, Lourdes Laciar y Marcelo Pereira son una banda de folclore nacida en Capilla del Monte. Participaron ese mismo año en el Festival Nacional del Olivo, realizado en Cruz del Eje. En el 2017 incorporó a Sofía Laciar en violín y Claudio Olmos en Bombo, completando la formación con Lourdes Laciar en primera voz y guitarra y Marcelo Pereira en voz y piano. Nos adentramos en los sonidos de Lourdes Glaciar y Marcelo Pereira con Entre la infancia y el hombre. You're Pobladores que más conocía la zona, caminante incansable, recolector de yuyos, Bernabé leal, el Berna recuerda historias hasta de sus tatarabuelos y desde allí le venía un profundo conocimiento del suelo, sus pájaros, sus flores. El Berna conocía y enseñaba. Que no se los caminos, que no se los lugares, que que de alguna manera no son nuestros, que, que eso es el concepto no, distinto no, no, no, que no, no, tiene que sí, no somos dueños de nada. No y la obligación de compartir, eso sería como una obligación. Y sin darse cuenta se encierra sí. solo. Que soy yo el preso antes que los otros. <risa> Olga Casteló fue docente en la escuelita de la Toma. Allá lejos y hace tiempo, entre sus recuerdos y enseñanzas, cómo se fue conformando la zona céntrica de nuestra localidad. Cuando comenzó este pueblo, del centro actual era Viñedo y el centro de Capilla del Monte era el barrio Lavanda. Entonces, todo esto Viñedo que luego se loteó, todo dirigido por el ingeniero Duery ¿no? sí, sí, la, las calles y tres, y, tres, y vio dónde poner la plaza y dónde lo diseñó el sí. pueblo, ¿no es sí. cierto? Bueno, desde esa época este pueblo se levantó cuando llegó el ferrocarril Claro, bajaban los materiales también. Ahí, eso fue otra cosa Entonces, todo el mundo este, compró cerca del, de la estación ¿no es cierto? Claro. Donde venía el tren el Grupo de rap autóctono de Capilla del Monte formado por Uri Torquiano y Dover UTK, Esta banda su generis realizó el disco Crónicas Nativas en conjunto. Como solistas, Dover lanzó Autóctono y Uri Torquiano su disco rústico. Rap conciencia que representa las formas de vida en las sierras de Córdoba en defensa del monte nativo, el agua y la vida. Nos adentramos en su palam palam. Oh, yeah, yeah. Si el momento es propicio, Warrior, clava las heridas me las curo con palam, palam, con papam, pa' ya a encontrar la paz. Esos seres que escaparon se iluminarán, cuatro gotas restan, me están gritando las frescas, frescas del lugar que habito, recito el rito del palam, palam, queda escrito, no se olvidarán, que en la tierra hay un portal, me espera mi clan, todos listos para contactar, nuestro dialecto intraterrenal, parte del talismán, poco amuleto artificial, es suficiente con lo espiritual, si trasciendo el cuerpo para volar y... En el rito los males se me apartan Quiero encontrarme con la miel pura del arca El camino no es fácil, el monte deja sus marcas Viejas aves arcanas hoy, tírenme sus cartas El día se levanta, en el campo no hay rejas Mejor deja las quejas en un cuento con carteja. Deja que la lluvia teja. En este cuento dame la escalera Y esta noche duermo sobre tejas. dejemos esto? Luego dejen mis restos. restos Quiero viajar al campo tanto como Doberman Quiero leer mis textos en un mortero machacando el mal Quiero ser un fractal de esos que no ve el resto, quiero sentir el viento. Soy como Valdemar, como Isabel y Sergio, como los ojos de Trigal. Soy un juncal, soy como un tal amigo, amigo y, y maestro que me dijo, que me dijo algo cierto. Solo queda despertar y solo queda despertar. Despiértate, despiértate. Solo queda despertar, solo queda despertarse. Libérate, libérate. Es una semilla y que la riegue el río. Cultívate. Cultivate, plantar una semilla y que la riegue el río. Revelate. Revelate. Y si el momento es propicio, guarrión, clávala. La heridas me las curo con palam palam. con pam pa' ya. Pa a encontrar la paz. esos seres que escaparon se iluminarán. Y si el momento es propicio, guardaria, clávala, La heridas me las curo con palam palam. con pam pa' ya. Pa a encontrar la paz, esos seres que escaparon se iluminarán. Y digo rap y si el momento si el momento es propicio, entonces clávala, clávala. Rap van a encontrar no la, la paz. Y la heridas me, me, me, me si el momento es propicio, bueno, Compa van para allá a encontrar la paz. Si esos seres que escaparon se iluminarán. Y si el momento es propicio, guarro clavala. Las heridas me las curo con palan, palan. Compa van para pa allá a encontrar la paz. Esos seres que escaparon se iluminarán. Y si el momento es propicio, guarro clavala. Las heridas me las curo con palan, palan. Con van para allá a encontrar la paz. Esos seres que escaparon se iluminarán. Y si el momento es propicio, guarro claro. La las me la curo con palampala, con pabam para allá, a encontrar la paz, si esos seres que escaparon se iluminarán, paz. Esos seres que escaparon se iluminarán, si el momento es Provision Warrior clávala, La heridas me la curo con palampala. con palampala, palampala, con allá. van en a en encontrar la paz sí. cuando uno le tiene fe a un es por algo, por lo que se fuera porque lo tomó de chico porque eh, alguna vez se cruzó con algo y y lo toma, como decís como que reconoce a todo pero a ese tiene más fe en ese por ejemplo, mi yuyo es el Inca yuyo pero que una vez escuché dice, que, que lo tomaban únicamente los el jefe los incas ¿no? y que era para tomar decisiones, un yuyo que, que moviliza una, una, una, una parte del cerebro que, eh, que lo agiliza, que lo hace estar tranquilo y atento a la vez ese yuyo lo toman para tomar decisiones, ¿no? para estar atento y tranquilo, cuando uno tiene que tomar una decisión importante. Y por eso lo tomaban justamente los, los, los Incas, para, para, para poder decidir bien. Difusores de la música folclórica a través de su programa radial Raíces de mi Tierra, desde hace casi 40 años, Cardón es cantautor capillense, maestro de guitarra, fundó las voces de Luritorco con quienes recorrió todos los escenarios de la provincia con gran éxito durante 10 años. Desde que comenzó su carrera solista grabó tres discos, Allá donde el sol, señales y guitarras de agua. El cuarto disco, Canciones de Luritorco, es un compilado de 15 temas. Escuchemos ahora a Cardona Trío, integrado por Raúl Cardona, Jorge Cheín y Laura Suán, con el tema Sembrador del Uritorco. Yo conozco bien las sendas del urito dormido, porque ando en esos senderos mucho antes de haber nacido. Anduvo mi abuelo indio, sembrando por su laderas los quebrachos y espinizos. Mi abuelo era el sembrador de los espacios y el trino. Cuenta me chingón de un tiempo viejo, se ha ido. Era encendedor de estrellas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 antes que los españoles nos robaran las empresas. No conocía al abuelo, alambrados ni tranqueras. su ritual de libertad era el amor a la tierra. saquémonos alambrados, dejemos libres las sendas, y al viejo cerro uritorco, pues declararlo reserva. era encendedor de estrellas, de pajarizos cantores, de aquel uritorco nuestro custodio de los mayores. Que un día vamos va, y hay cosas que pero no que que es un dueño de grandes tierras y no, no las andan. Y se que bueno, desde una oficina se ese dueño. Y lo único que les interesa es que había otra gente. Y seguimos en este camino. Ya con nuestros pies llenos de tierra y la piel enriquecida por el sol, vamos a recorrer senderos de caminos que se encuentran, donde nos mezclamos y escuchamos las voces de otros. Doblemos por aquí, a ver a dónde nos lleva. Allí parece que está pasando algo. Nos acercamos a ver... Buenas tardes. Soy Palmiro, duende del monte, de cerros y ríos, de valles y quebradas. Y traigo para ustedes una historia muy buscada. Los buscadores se llaman. Vale, sin ¡Espérame, son! Vamos caminando! Espérame! Yo nunca había subido la montaña, pero qué alta que es la montaña! Bueno, pero vamos caminando. pisar la piedra esa. No la otra. Ahí vamos, vamos. Arriba, vamos, vamos que estamos llegando. Ay, para que acá vengo, acá vengo. Ay. Ay, pero qué linda! Yo nunca había subido tan alto. Y allá va un río, qué lindo lugar. Bueno, pero falta, vamos. Espérame, vamos. Vamos, sí, esperame, sí, sos apurado, ¿eh? Dale, sí, sin... esperame, son, vamos, caminando, acá vengo, acá vengo, vamos, sí, pará, que... Ay, yo nunca había subido a la, mirá, el río va cada vez más abajo y la montaña está más alta, qué lindo lugar, yo... vamos, qué falta, yo nunca, vamos, sí, esperame, sos apuradito vos, eh? qué apuradito que sos, sin, ¿Sí? acá estoy. Y ahora, y ahora, acá vengo, acá vengo. Ay, ay, pero estoy medio, ¿qué? Estoy medio cansadito. Sí, pero vamos a encontrar el tesoro y vamos a ser ricos porque debe estar lleno de oro y de joyas y se te va a pasar el cansancio. Allá el, ¿eh? ¿Y dónde está el tesoro? ¿Y el pico? Y lo dejé allá. Anda, traerlo a ver, espera, ya vengo. Acá está el tesoro... ¿Eh? Vamos a probar. Ah, vamos a probar, vamos a probar. Paca, paca, paca. Yo no te digo nada, trabaja tranquilo. Tut, tut. No, yo no te digo nada. Tira, tata. bueno, basta. No vinimos a jugar, vinimos a buscar el tesoro. ¿Y dónde está el tesoro? Es que tengo que encontrar a alguien para preguntarle unas cosas. Ah, ¿qué? Yo vi a uno, ya le voy a preguntar las cosas, ya vengo. Y yo voy a ir por acá. Vengo bajando del cerro y no traigo ningún perro. La ira, la laida, la laida, la ira, la laira la lero. La ira, la laida, la laida, la ira, la laida, Buenas tardes, señorcito, ¿qué anda haciendo? Se me ha perdido una cabrita, ¿no la he visto una blanquita? Se ve que se ha ido para la quebrada. No, pero yo estoy buscando unas piedras. ¿Ves? Y acá hay muchas piedritas. No, pero yo estoy buscando unas piedras amarillas. Acá tenemos amarillita, coloradita, rojita. No, pero yo estoy buscando un tesoro. ¿Ves? Si acá no hay ningún tesoro, señor. Acá tenemos el cerro nomás, la cabrita, el rancho. Pero acá no hay ningún tesoro. ¿Cómo? No, no busque más me voy a buscar la cabrita este no sabe nada la ira y la ira y la ira y la ira la lero la ira buenas tardes señorcito. qué anda haciendo qué lindo el río allá ha visto pero qué anda haciendo yo ando con mi amigo ah anda con el bigotito y sí Sí, él dice que vamos a encontrar un tesoro acá. No, acá no tenemos ningún tesoro, acá tenemos el cerro nomás, las cabritas, el rancho, el río, no hay ningún tesoro. ¿Cómo? No, no busque más. No hay... Mirá lo que dice, son, que no hay ningún tesoro. Son, mirá lo que dice. Che, Juan, viste lo que están buscando, el tesorito. Vamos a cantarle la coplita, esa que vos cantabas, ¿cómo era que decía? Para que buscar tesoros, ya si dentro te dice el oro, busca la paz, la alegría, esa cosa, la vida, busca la paz, la alegría. Si sí, queriste y la mía. Y si de esto nada entiendes, pregúntaselo a tu tía. Yeah. Y si de esto nada entiendes, pregúntaselo a la abuela. Light, la ira, la ira, la ira, bueno. Light, la ira, la ira, la ira, bueno. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira pero te digo que ellos no saben nada. Pero si ellos viven acá, son sí, pero no saben nada. Tenemos que encontrar las piedras amarillas y ahí abajo debe estar el tesoro lleno de oro y de joyas. Sí, pero ya buscamos por allá, por allá, por aquí ya. Pero si encontramos las piedras... Allá, ¿qué? Allá, mira ¿qué? mira, allá hay unas piedras amarillas. ¡Sí! ¡Ahí debe estar! ¡Trae el pico! Bueno, pero, espera, espera, espera. espera. Son. Acá está el pico! ¡Son! ¿Dónde te metiste? ¡Acá está el pico, son! ¿Ves? ¡Son todas amarillas! ¡Mira! Sí, mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira! Estoy seguro que estamos llegando al tesoro, porque, mira! ¡Mira! que se ¡Cuidado! Está flaco, ay, para que no. Ahí la tengo cuidado, con cuidado. Oh, oh, oh. Ahí sale. Vamos dale, agarra. No la va a darle a agarrar. No se va. Uno agarrar la boca, sí, pero la se va, se va, la, se va. Digo, se va, se va. ahí Mira. Se está abriendo, sí, pero mira. Con cuidado, sí, pero espera que la agarre. Tené cuidado, sí, pero. Agarrar, agarrar. Ten... Cuidado que me lo tiene arriba mío. No, no, para el otro. Me oh. no, Arriba mío, no, para, para. Ahí vamos. Se agarralo, sí la tengo, agarralo, la tengo, tírala, uy, se está abriendo, estoy seguro, me parece que es acá, ¿eh? vamos a la Espera, a las dos y a las 3, a la una a la 2, a la 3, a la una a la dos y a la tres. ¡Mirá, se abrió, querés que, no, voy a bajar yo, pero, está, John, estás bien, Polo! ¿Dónde la pusiste? Buscolo, Ah, qué vivo, buscalo. La tengo que buscar soy siempre la mismo. Ay, claro, sí. Ay, ay, sí, Sin. Ay, ay, ay, sí. Sin. Tu papá, tu papá, tu papá, Yo soy el nene y acá está mi nena y tengo todo el... ¡Fuego para vos! Ay, dragoncito, ¿pero qué cantor que estás hoy? Porque te voy a llevar una cuevita nueva. Ay, dragoncito, qué amor. Mm, pero primero te voy a mostrar todo el fuego que tengo para vos, nena. Ay, dragoncito, qué amor. Mm, mira el fuego, mira. Ay, pero, para, para, no me sale. Ay, para, para, para, para. ¿Va? me sale el fuego. Ay, dragoncito, pero no importa. Si a mí solo me importa el fuego de tu corazón. ¿El qué? El fuego de tu corazón. Vamos a la cuevita nueva. Vamos, dale. Yo soy el nene y acá está mi nena y tengo todo el fuego para vos. Va, par, va, par, va. Pa, ru, va. Paparuba, paparuba, papá, papá, papá, papá, paparuba, paparuba. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, Vamos a la papá, papá, papá, papá, paparuba. papá, papá, papá, papá, papá, papá, un papá, papá, papá, papá, papá, un papá, papá, papá, Sí, no hay nada acá. Y me parece que está el tesoro. Sí, entonces voy... No, no, no, voy a bajar yo. Pero, pero... ¿sabes? ¿Estás bien? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Soy rico! Eh, digo, somos ricos, somos ricos. <risa> acá está la... A ver, agarra. agarra ¿Qué? Pero, espera. Ahí lo tengo. Está muy pesado. Sí, está muy sí herméticamente cerrado y muy pesado. Está cerrado. A ver, acá, me. la pala, sí, sí, sí, sí, acá está su a ver, pará que lo vas a romper, no, ahí, dale, vamos, ahí se abrió, mirá una mariposa, qué linda, acá me importa la mariposa, dónde están las joyas, qué linda que salió de acá adentro, qué, qué raro, acá está, ¿eh? un rubí, ¿Qué, qué, qué, qué? Es una piedra roja que vale millones de pe... De pe... De... Un corazón, son el ¿Dónde el la ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el... Qué raro, primero una mariposa, después un corazón, acá pasa algo raro. Porque cuando veníamos caminando... ¡Ay, me atraqué! ¡Cuidado! Oye, ¿Estás bien? hay algo. Sí, pero a ver, es de madera. No, metal, oh, no. No, mirá. ¡Una guitarra para tocar la música! Y no hay más nada acá. ¿Para qué venimos? ¡Dámela para mí! ¡No, soltá! ¡Dámela para mí! ¡No, soltá! ¡No, dámela para mí! ¡Pero, pero, dámela! ¡No, dejá! ¡Dámela para mí! ¡Dámela ¡Sí, deja dámela para mí dámela para mí sí dejá deja ¿Por qué la querés? Pero no, no, da, no, pero que dámelo, No, no, dame la voz. ¿Y este quién es? Mira, parece un duende. Así es. Soy el duende guardián de los tesoros. Si no hay ningún tesoro ahí, ¿qué? Pero ¿cómo no son? ¿Y todo lo que encontraste? La música, la naturaleza, el amor. ¿No te parecen suficientes tesoros? Claro, y son más importantes. Sí, como ser buenos amigos, buenas vecinas y compartir las cosas. Claro, son otros tesoros más importantes que todo el oro. Vamos, amigo, vamos a aprender a tocar la guitarra juntos, ¿querés? Bueno, eh, a ver, dame. Vamos, amigo, vamos. Chao, guardián de los tesoros! ¡Vamos! Adiós, vamos a amigos. a aprender la guitarra? Chao, guardián de los tesoros! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Guardián de los tesoros! Sí, entre búsquedas, encuentros y desencuentros pongo fin a estas historias y el teatro de títere para los gurises les dice muchas gracias y hasta siempre hasta siempre hasta siempre Muchas gracias. El Teatro de Títeres para los Gurises, integrado por Carlos Danza y Patricia Pachifranco, nace en 1984 en Concordia, Entre Ríos. Desde ese momento, su actividad ha sido permanente e ininterrumpida. Con las obras de su autoría, leyendas, historias y cuentos, combinando los títeres con el teatro, han recorrido el país, en su camino de transhumantes de pueblo en pueblo. Radicados en Capilla del Monte, desde 1992, continúan ofreciendo funciones, talleres y actividades relacionadas con los títeres en escuelas, teatros, centros vecinales y otros lugares.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 Thank you.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 Cierra la oración Con, con sus guaguas dormidas Entre los brazos regresan La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La tarde, la tarde lenta, lenta se va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 ellos son hermanos, criados en un ambiente musical. Desde pequeños experimentaron naturalmente el juego de voces acompañado de instrumentos. Al crecer se conformaron como dúo, con la idea de compartir ese estilo característico y personal de versionar canciones. O sea que no existía un mate sin lluvia, casi por no. eso es muy difícil. Acá en esta zona no, no se tomaba el mate amaro dulce y con lluvia. La organización vecinal es siempre un desafío, una búsqueda y un sendero a recorrer. Ser con otros, con otras, con otros. Pegadita al Unitorco están las sierras conocidas como las Gemelas y en su falda el barrio homónimo Viviana y Karina nos acercan la historia y el presente de un lugar que ha visto pasar a miles. Recibe y acoge a cientos todos los meses y profundiza los vínculos comunitarios. El centro vecinal del barrio Las Gemelas. Bueno, en principio este barrio se creó allá en la década del 40, fines del 40, ¿no? Y esto no estuvo muy habitado. Pero recién en febrero del 61 se formó una asociación de propietarios, o sea, como una especie de consorcio. Recién en el 97, en abril, se disolvió la asociación de propietarios y se creó el centro vecinal de las gemelas. Entonces permitió que los inquilinos, no solamente los propietarios, sino gente que alquilaba, podía este, asociarse y después eso del 97, pero recién en el 2007 pudimos gestionar y obtener la personería jurídica antes, al principio, había cancha de bochas era muy común que hubiera cancha de bochas en todos lados como ya se dejó de usar las maderas se usaron para hacer las mesas y bueno, y empezó con el fútbol. Y hubo muchísimas clases de, de, de arte infantil, se daba danza, mucha, mucha actividad. Y por el 2008 se hizo, que acá está la foto, una federación de centros vecinales que participaron todos los barrios. Bueno, y acá hacíamos boletines también este, con las informaciones, y lo hacíamos con la publicidad, con el dinero de la publicidad que poníamos. Pudimos hacer ocho boletines. Contaba eh, las actividades. También poníamos cómo está el estado de cuenta de todos los vecinos, porque teníamos que pagar el agua. Nosotros cobrábamos el agua. Por ejemplo, en este dice quién está al día, el que debe. <ríe> Acá se deschavaba todo. <ríe> eh, pero era un, un control, ¿no? y aviso a asambleas y lo que se decía en las reuniones, bueno, toda una información. Y lo repartíamos por las casas. Tuvimos un viverito, hacíamos muchos árboles nativos, algarrobos sobre todo, que están sembrados todos acá en las veredas y que dábamos a los vecinos. Hicimos concursos de, de, de veredas, de jardinería, ¿no? El que tenía mejor las veredas. Bueno, esa fue la actividad. Bueno, los talleres eh, que hay ahora, bueno, hay un montón, más de 20 talleres, hubo mucha demanda de, los, de, para, de talleres para niños. Una vez al mes hacemos la reunión de comisión donde bueno, planteamos eh, más o menos lo, las ideas que tenemos, las, los, las, los pasos a seguir y después cada uno... Eh, se encarga de, de alguna actividad o de, de algo que, que haya que, que hacer, lo vamos marcando en esas reuniones y, y, bueno, mucho por el grupo, el grupo de WhatsApp, que ahí, bueno, nos, nos comunicamos constantemente eh, y básicamente no hay, digamos, así como muy preestablecidos los roles, sino que nos vamos como... como eh, acomodando eh, todos lo, los que integramos la comisión, a lo que podemos, al tiempo que tenemos, eh, como que estamos conscientes de que todos estamos eh, disponiendo acá en la, en la vecinal de un tiempo eh, fuera de nuestras actividades, de nuestros trabajos y, y bueno, se da con todo el amor lo que se puede, digamos, no hay una exigencia eh, sino desde, desde el amor, desde lo que se pueda, y bueno, y ahí nos vamos a acomodar, no somos todos eh, gente con familias, con trabajos, y, y bueno, no, no hay... Es como muy horizontal eh, la, la movida digamos, entre nosotros. Las experiencias que tenemos acá más que nada son como de apoyo desde los otros barrios en, cuando hacemos algún evento y también de ofrecer el espacio para otras organizaciones que necesiten eh, hacer algún evento para recaudar fondos o o, o, o para otros centros vecinales que están construyendo, si necesitan hacer algún evento para juntar dinero, se les presta el lugar, o si hay organizaciones que necesitan para hacer alguna reunión, alguna asamblea, también se le, el, el lugar está disponible eh, socialmente, digamos, para esas cuestiones, eh, porque bueno, es un espacio que, que está cómodo y, y sirve nos tiene que servir a todos no solo al barrio, ¿no? a toda la comunidad por eso nosotros los abrimos a los otros centros vecinales, también los ofrecimos el espacio eh, y bueno de, de contagiar también un poco esto de, de, de involucrarse en ¿no? la comunidad en, en, en un espacio que nos pertenece a todos, que, que no es de nadie y, y es de todos es muy raro es muy rara la eh, la pertenencia en el lugar y es hermosa, es hermosa porque bueno, lo, lo cuidamos todos y, y bueno, la idea es que, que se acerquen la mayoría de los vecinos que quieran, digamos, porque acá hacen falta ideas, gente que sume, eh, manos, cuerpos, porque bueno, eh, son lugares donde uno pone todo y si somos más eh, se aliviana un poco más toda esta este tránsito, ¿no? Entonces eh, siempre estamos constantemente invitando a los vecinos que se acerquen a participar eh, y bueno, a, a colaborar. Esto es un espacio totalmente eh, apolítico, digamos, en el sentido partidario, ¿no? Eh, no, no hay banderías partidaria, así cada uno tendrá su ideología, eh, porque ya te digo, somos muchos, pero bueno, eh, nunca, eso me parece que es fundamental para que, para que algo pueda, eh, digamos, seguir, ¿no? Sin, sin tanto problema. Y, y bueno, el objetivo es uno que es eh, eh, que este lugar esté vivo, que tenga vida y que, que la gente lo pueda utilizar y tengan posibilidades, que tengan eh, un, un, posibilidades, oportunidades, los niños, eh, no sé, es como esa la idea, digamos, ¿no? Más eh, social, que, que se abra, ¿viste? Si te digo Peperina, tal vez pienses en una hierba serrana. Pero si hablamos de Peperina en llamas, hablamos de una mística musical que crece en los cerros de Capilla del Monte desde hace 20 años. Banda liberada por Sebastián Cantón y nacida ya por el 2004, pasó por distintas formaciones hasta lograr en 2014 su formación actual con Ariel López en guitarra, Francisco Hernández en percusión, Nicolás Languasco en batería, Rodrigo Yáñez en bajo y Luis Ellis en saxo. De qué lado estás? No es por vos, es por todo, siempre, siempre, siempre. De qué lado estás, No es por vos, es por todos siempre, siempre. Daí, ah. daí, Calma con la mano, el dolor se irá cuando me duerma. Se irá cuando me duerma, hay algo que sé que no quiero. Y es quedarme empestao del miedo a salirme del orden cósmico por vivir ordenado por un dedo que me va ganando lo que yo pierdo y cuánto que me perdía cuando yo creía que la amistad no existía que era una fantasía mía Ahora que estamos de frente subamos los escalones pa' llegar arriba yo te lo respeto, y con una sola condición, y hasta dónde vamos, sin bajarnos el pantalón. Sin tener que tener que bajarnos, y los pantalones, sin tener que tener que bajarnos, Lleno calma con la mano. Hey. Cuando me duerma, porque ya somos familia, y aunque no es aquimia, es conscientemente tejida, entonces nuestras energías se multiplican y nuestra expectativa de vida se estira. Subamos los escalones para llegar arriba. Con el mayor de los respeto y con una sola condición, mira hasta donde vamos. Sin bajarnos el pantalón, sin pedir que te que bajarnos, y los pantalones, sin pedir que te que bajarnos, y los pantalones, sin pedir que te que bajarnos, y los pantalones. caminos que venimos andando, ya llenos de música y de historias, vamos a tomar el de las búsquedas colectivas. Vamos a caminar por donde se hacen caminos, por donde se inventa la historia. Y en ese andar encontramos un espacio indispensable para la construcción de otro mundo posible. Un proyecto colectivo que busca repensar la economía desde los conceptos de precio justo, cuidado ambiental y cooperación. Sophie y Lucila nos cuentan cómo van trazando ese andar colectivo. Estamos en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, una feria que surge para potenciar el trabajo regional de artesanos y productores locales que promueven otras formas de producción y de consumo por fuera de las lógicas capitalistas, en donde priorizamos la economía solidaria que tiene que ver con un trabajo más colectivo, cooperativo, autogestivo y el buen vivir de los pueblos que implica que no solo sea eh, un buen vivir individual, sino colectivo. Surgió de un pulso de poder encontrarnos entre todos y todas los espacios, organizaciones, productores, consumidores, consumidoras que veníamos de alguna manera haciendo algo diferente ¿no? a lo más tradicional, convencional. Muchos ya veníamos de otros lugares, de otras experiencias urbanas o campesinas y un poco el pulso fue tanto desde lo educativo, la salud, los movimientos, movimientos mujeres, o sea, encontrarnos. Encontrarnos, generar un espacio, poder satisfacer nuestras necesidades, en ese espacio, eh, sea de conocimiento, de información sobre cosas, sea desde una propuesta educativa diferente, o sea de consumir los alimentos, la vestimenta, los productos que necesitamos, buscando como que el desafío era que sean todas, producciones que sean en armonía con el medio ambiente ¿no? pero ahí también pensamos que bueno que a veces es un proceso ¿no? Ese. y que a veces hay un montón de cosas que son de repente caseras hechas con amor hechas por un montón de personas eh, ¿no? que hace añares vienen produciendo de una manera y que no está todavía el conocimiento de que, por ejemplo, se puede conseguir alguna, alguna azúcar orgánica, una harina o cosas que no estén contaminando. Entonces, bueno, también el desafío fue priorizar la producción casera y artesanal para poder integrar también ¿no? a todas las economías locales, de mujeres, de los barrios, de las mamás. Y bueno, fue muy hermoso ese pulso que pensamos iba a ser mucho más pequeño de lo que sucedió eh, un, un encuentro han venido de un montón de lugares hemos logrado que en ese encuentro vengan varios productores de lejos de varios kilómetros y después está el desafío de sostenerlo ¿no? en ese desafío de sostenerlo que iba a ser en un primer momento por estación trimestral, digamos, por cada, en cada estación después nos fuimos dando cuenta que necesitábamos hacerlo ya con una periodicidad semanal surgió con equipos de trabajo, distintos equipos no sé, logística, protocolo, el equipo de comunicación, el equipo de finanzas, o sea, como nos fuimos dividiendo, fuimos rotando, haciendo espacios de asambleas, digamos, donde tomamos las decisiones y decidimos y reflexionamos y cambiamos un montón de cosas. <risa> vamos probando y a veces nos damos cuenta que hay cosas que no van, que no funcionan, o que nos fuimos del eje. No es fácil pensar, ¿no?, cómo... Cómo construir el, el buen vivir cuando no tenemos esas prácticas todavía, ¿no? También siento que las vamos construyendo al buen vivir a esta localidad. Porque tam, eh, como desafíos creo que tenemos, no es lo mismo pensarse en el Sunchal, en Soto, que pensarse acá, ¿no? Eh, tenemos otros desafíos, tenemos otras necesidades, otras realidades. Y bueno, eh, en eso, eso. Asamblea, reunión, prueba-error acuerdos, desacuerdos, tensiones, alegría y festejo, también eso como algo que tratamos de sostener, que esté la alegría, el festejo, la belleza, ¿no? También ahí como parte del arte. Todo el trabajo de la feria es de manera colectiva, horizontal y la palabra de todos vale. Terminamos resolviendo siempre en la asamblea y lo cual es un desafío también, ¿no? Porque muchas veces en quienes venimos para quienes estamos desde el principio es como si de repente tuviéramos un poder de decisión o una responsabilidad mayor, como recaen las consultas, recae, bueno, ¿y qué hacemos? Y hay que constantemente hacer el ejercicio de no tomar ese lugar y de decir, charlémoslo a hoy, el presente, con los que somos, ¿no? Porque cómo hicimos, era de una manera, cómo vamos a seguir haciendo, es lo que tenemos que construir. La feria ya tiene dos años, cumplimos dos años en noviembre y poco a poco se va acercando más personas que se cuestionan qué están llevando a su mesa, eh, de dónde provienen los alimentos que están consumiendo. Eh, bueno, y acá lo que tenemos es que hay muchos alimentos integrales, libres de agrotóxicos, eh, la, la, las artesanías también son directas de productores eh, y potenciamos la economía local y regional que no solamente es un pueblo que es turístico sino que esta capilla que se ve está hecha por toda esa otra capilla que no se ve, como decimos un poco también. Vamos a escuchar ahora Carta para no morirse en las voces de Uri Torquilas banda con música de protesta y crítica social desde el monte donde hablan también Bien sûr que tu l'es, t'es beau, intelligent. Arrête de foutre de ma gueule. Mais si, je t'assure, j'ai tout là-dedans. J'étais incapable de la voir, de le sortir. Je sais, je sais. C'est pas facile. Mais si, c'est facile. Viens, tu vas voir. Tu vas pas la laisser comme ça. ça Alors, regarde bien, devant toi, il n'y a rien qui t'intéresse dans ce beau visage. Para la casa, dice, no morirse, sin tocar el cielo con las manos resistirse, y encontrar la fuerza en otro lado de vestirse por el bienestar y los armados de sentirse, pleno en conexión con los sagrados, no morirse, sin regar el suelo por tu hermano si hay que irse todo ser completa su recado divertirse por el bienestar y lo sagrado de sentirte pero en conexión contigo cerrar los ojos para volver en el tiempo sentí esa luz que hay dentro de ti se está prendiendo Cuerpos ardientes siempre están en movimiento reliquias milenarias como viajes al desierto tengo guardados un millón de abrazos en bibliotecas donde están también los besos que no fueron dados un millón de gracias y un montón de magia y un motor que nunca frena contra el sucio rapto del Estado Puh. Con los poros erizados cuando no en juntas Pero sé de gente que en penumbra le hace frente al caos El, el focón va a ser el arma de los revelados Para ver cambios verdaderos negros no hay que estar sentado Y tropiezo tras tropiezo es como empiezo a transformarme Puh. Confieso que en exceso por parte suelo cansarme Puh. Son mil horas de estudio, de rapear hasta acostarme Hasta regalarte un disco que lo escribo para no morirse y tocar el cielo con las manos resistirse Y encontrar la fuerza en otro lado de vestirse Por el bienestar y los armados de sentirse pleno pero en conexión con lo sagrado y no morirse Y plegar el suelo por tu hermano si hay que irse Todo ser completa su recado divertirse Por la libertad y lo sagrado de sentirse pleno pero en conexión contigo lo que nos los lugares que, que de alguna manera no son nuestros que, que eso es el concepto distinto que tiene que que los, pertenecen las cosas y al revés nosotros pertenecemos al lugar no el lugar a nosotros o sea, somos dueños de nada Las canciones de Peperina son integraciones de estilo que en vivo generan esa magia que te hace bailar las letras van despertando los sentires cotidianos de las sierras esa banda, con más de 20 años, trae también otras miradas sobre la realidad, con mucha representación también en estos senderos. Simples habilidades sobre la Tierra. Acá Acaso yo de nuevo cantando ahora que puedo, porque el virus no llegó a mi cuero, ni a toda esta circunferencia generosa que permite mi existencia entre tanta gente morbosa. Acá Acaso yo de nuevo poniendo el alma y los huevos con mi letra surgete que despierta a la gente y las para conmigo, que conmigo sientas solo como tu único enemigo. Soy tu ego, el 95% de lo que has conseguido. Llamas enemigo a ese que se creyó que se llevaba algo mío. Si por su falta de jugo actúa como rata, su cara lo delate. lo que arrastra son desechos de amores podridos. Estoy solo y encerrado, me lo pidió el Estado, parece que en el siglo pasado, para no quedar bajo la tierra con la fiebre negra. A alguien se le ocurrió el barbijo y la cuarentena. Querido que estás iluminándome del cielo Va a ser eterno mi duelo Pero me enseñaste tanto para la vida Que ahora la soga no aprieta el cuello Simples habilidades sobre la tierra para que no me pierda me diste un hermano Que me enseñó la música y me abrió el camino Juntos compartimos la misma madre ah, Energía vital que nos dio la vida que sienta sola, no te pongas triste No es a morirte a lo que viniste Viniste a dar amor de madre Y siempre fue así que lo no hiciste que no se cierren los caminos que nos unen y que el viento nos siga trayendo la vida ¿Qué nos está contando este viento Silvia? Este viento lo que nos está diciendo está llevando vida está llevando semillas, está comunicándose porque los distintos árboles es también su manera ¿no? de comunicarse y, y eso, esparcir vida a nosotros cuando eh, los serranos, cuando escuchamos eso, ¿no? eh, nos damos cuenta y le damos ese valor a la naturaleza. Eh, para nosotros también el viento es aire puro, es nuestro bosque y ahí recordamos nuestro bosque nativo, recordamos que es parte nuestra, es parte de nuestra respiración, de nuestros pulmones, es un latido también. Eh, y sobre todo en, en épocas que más que nunca necesitamos que este viento pueda esparcir semillas para que podamos volver a, a rebrotar. Eh, estamos en primavera y ese sol también que nos abraza y ese viento nos da también alivio a nosotros, ¿no? Eh, y esparce esas fragancias de distintas flores que tenemos acá en Capilla del Monte y, y bueno nos estamos dando cuenta que eh, está llegando la primavera y y eso también nos da, nos da felicidad, que hay vida, eso es lo más importante. Y este hermoso viento que sentimos en ese momento, eh, la verdad que, que nos dolía eh, y rogábamos por lluvia. Pero en ese momento también nos dimos cuenta de lo fuerte que éramos y cada asamblea se había organizado para poder ayudar. Eh, tenía gente que estaba capacitada también como brigada y enseñando a los demás. ...y tratando de que todo lo que para nosotros es territorio... ...porque no lo veíamos solamente como una localidad... ...que teníamos que cuidar, sino todos... Eh, ...así que cada asamblea iba al lugar que se necesitaba... Eh, ...para ayudar, para brindar esa ayuda, esa mano... ...ver que se necesitaba de manera no solamente con el fuego... ...sino con las personas, con los animales... Eh, ...trabajamos de una manera eh, muy unida, muy amorosa porque sentíamos de que, bueno, se nos estaba yendo la vida también ahí en eso. Así que teníamos que salvar eh, y eso era lo prioritario. Silvia es parte de la Asamblea Socioambiental de Capilla del Monte, un colectivo que promueve la defensa del monte, el cuidado del agua y la riqueza de los territorios. En 2018 nuestro Valle de Punilla corrió serio peligro y entramos en alerta para ir todos a Córdoba a pedir que por favor busquen otra forma de hacer la autovía no estamos en contra de que haya una autovía pero que no la hagan por donde están los arbolitos más viejos que no lo hagan por donde están los árboles que nos dan el aire para respirar que lo hagan por un lugar que no moleste tanto que por lo menos no pase por un lugar donde hay daño, que es veneno para todos Hoy demostramos que sin licencia social no hay licencia ambiental. Y ahora, repiten conmigo, todos, que el progreso no cueste vida. No vida. ¡Las sierras no se tocan! ¡Las no se tocan! Eh, estábamos todos eh, bajo una misma idea. que es eso, no? salvar, salvar nuestro monte, nuestro territorio, nuestro ecosistema. Y fue fuerte porque sentíamos que se nos venían encima y que teníamos que cuidar eso. Eh, en ese momento eh, hubo una audiencia pública, creo que la más larga que de la historia, eh, y ahí todas las voces fueron escuchadas. Eh, fuimos de distintos lugares, cada localidad con su asamblea, vecinos, eh, ciudadanos comunes que se dieron cuenta de que esa autovía nos iba a atravesar iba a atravesar eh, rompiendo nuestro territorio, nuestros bienes naturales que la solución era poder eh, tener un motivo en común y como les decía, eso era salvar nuestro monte, salvar nuestra vía, nuestra biodiversidad eh, así que bueno, de ahí en adelante Creo que empezamos ese camino de la mano eh, en cada localidad, ¿no? Eh, viendo las problemáticas que había y nos dimos cuenta de que bueno, sí, que la solución era que todos eh, nos enfoquemos en algo que era el bien común. O había un poder interno que podía hacer de que eso cambiara. Y bueno, ahí fuimos. Así es, como dice Silvia, un poder interior que nos une en defensa y cuidado. Y ese poder se magnifica en el crecimiento mutuo, el diálogo y la mirada conjunta. Mechi, que también es parte de la Asamblea Socioambiental, nos recuerda cómo surgió la Asamblea y cuáles son los desafíos. Bueno, surge porque hay una historia anterior, surge de una multisectorial. En verdad, surge de la vida misma, de las problemáticas ambientales, de los conflictos ambientales, de toda la región. Especialmente acá en Punilla, en Capilla del Monte eh, un día nos preguntamos varios, ¿hasta dónde se va a construir? ¿Hasta la punta de la montaña? ¿Cómo vamos a hacer para que este lugar siga sosteniéndonos a nosotros y nosotros poder sostener al lugar? Entonces empezamos a formar lo que era asamblea en cada lugar. La asamblea tiene una forma de trabajo horizontal donde todos participamos de igual igual, entonces empezamos a ver lo que era importante si queríamos un cambio en la manera, en el estilo de vida, en la forma de tratarnos los unos a los otros y en la forma de contacto con la naturaleza, con el reino animal, con el reino vegetal Tenía que ser de otra manera también la forma en que nos relacionáramos nosotros. Esa manera de relacionarnos eh, ya no puede ser más piramidal. Ya hemos visto que ya no funciona. Y esa manera de igual de igual lo conseguimos a través de lo que llamamos asamblea. ¡Wow! Pero la asamblea, wow, cada tema lleva mucho tiempo. Y sí. Nos hace acordar los originarios. Los originarios se sentaban en círculo y hasta que no se agotara un tema, no se paraban y no salían del círculo. Tenían esa paciencia y por supuesto tenían un día para esa actividad. Y es la manera en que logramos llegar a mayores verdades y a mayores acuerdos y quedar unos con otros digamos, eh, más satisfechos. Entonces, hasta dónde vamos a construir, es la pregunta de aquí, local, en el lugar donde vivo. ¿Cómo mantengo un equilibrio? Nos dimos cuenta que el equilibrio humano no es equilibrio, si no es equilibrio con los demás reinos. Entonces, ese ecosistema, este ecosistema local, mi casa, donde yo vivo, ¿cómo puede mantenerse en un equilibrio dinámico y que tengamos agua, alimento, sombra, fiesta, alegría, amor y felicidad, todos los reinos. Bueno, ahí hay una cultura interdisciplinaria para poder entender cómo lograr ese equilibrio. Pusimos una cota en Capilla del Monte y dijimos, la cota es como una línea imaginaria, como si tomáramos varios puntos a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, y dibujáramos toda una línea de 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Y dijimos, a partir de esa línea, para arriba, no más. Y hacia abajo tenemos que mirar, en un ordenamiento territorial participativo como lo marca la ley, cómo queremos continuar viviendo, edificando, trabajando, cuidándonos. Esa línea puso un límite. Eh, a veces cuesta que se haga ejercer ese límite y que eh, algunos intereses no pasen ese límite. Es difícil, pero se logra. Si hay participación ciudadana, se logra. ¿Qué queremos decir los pueblos serranos a las ciudades? Ya nos equivocamos. Ya hicimos lo que no teníamos que hacer. Va a costar, pero tenemos que poner límites sanos a aquello que nos hace daño. Cuidar el bosque es cuidar el bosque original de cada lugar del planeta. De esta manera, no lo digo yo, lo dijeron los pueblos cuando se encontraron en distintos puntos del planeta. Cerca del año 2000 lo hicieron en Brasil y todos los gobiernos dijeron, si cuidamos los bosques nativos originales de cada lugar del planeta, vamos a mitigar, vamos a bajar esas consecuencias del cambio climático. Entonces, hay prioridades. ¿Dónde enfocar esa prioridad? Con más de 70 temas compuestos, sus canciones hablan de la región de Punilla Norte, en nuestra hermosa provincia. Notas y versos dedicados a sus paisajes, personajes, siempre comprometidos con la defensa del ambiente y el territorio. Sus composiciones son de variados géneros, desde chacareras, pasando por taquinaris y hasta llegando a candombes y rap. Nos entregamos ahora a escuchar La Punilla Norte por Cardona Trío. que alucina la razón de mi cantar. Desde estancia más hasta las rajas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Desde estancia más hasta las lagas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Cuánto tiempo ausente de mi tierra, Salga y quebrachos Ya no los encuentro más El fuego y el hacha Asesinos, las promesas Y el olvido Y mi gente que no está Soy cantor Soy de punilla Traigo el mensaje del tiempo Para poder De al verás caras y tintitacos demostraron el camino y la urgencia de sembrar Recuerdos a pasar por Charbonnear Con un amigo a conversar Entre sus viejos ladrizares El jornal de la esperanza Ya hace duro y a azar Entre sus viejos ladrizares El jornal de la esperanza Ya se duro y gusto a azar Hoy estoy en Capilla del Monte mis hijos recordando la niñez en el lugar si sí, la vida se hace de instantes esos fueron los mejores que yo quiero recordar soy cantor y soy de purilla el del tiempo para poder continuar, palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar, palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Llegamos a nuestro último sendero, uno lleno de arte y de creación, uno lleno de objetos que articulan la imaginación y la magia de nuestro monte. Llevame Chacarera es un tema interpretado por Lourdes Laciar y Marcelo Pereira, una banda que ha recorrido escenarios de Capilla del Monte y la Región, enriqueciendo fiestas populares y particulares.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 Cielos, eternidad, las palomas del corazón salen del algarrobal. Una de las cosas más importantes la visita del vecino, ¿no? Y, y se contaban cosas, ¿no? Y, vivían, y hoy se viven cerca y no se hablan. ¿no? No, no, se perdió la comunicación, ¿no? es un dúo de músicos de Capilla del Monte, Córdoba, creado en el año 2012 por Nyorai Castro y Emanuel Danza, ambos nacidos y criados en el barrio cultural El Faldeo. Interpretando en su mayoría canciones propias y algunas del folclore latinoamericano, esta genuina banda capillense varía su orientación musical entre canciones del indie folk, reggae, joropo venezolano, jarocho mexicano, cumbiazón, Cuarteto serrano, guaracha, merengue y milonga. Con dos guitarras y el instrumento más importante, la voz, los bichunos cantan diciendo, dicen cantando, y juegan entre la ficción y la realidad, como si estuviesen en casa o en un fogón. Y cada espectáculo transita por diferentes estados del ser bichuno, transmitiendo un mensaje de alegría y utilizando el humor como herramienta de conexión con el público. Escuchemos su canción. Artesana Mochilera. Me enamoré, me enamoré de tus trenzas de macrame. Me enamoré, me enamoré de tus trenzas de macrame. Me gusta esa gispa, artesana mochilera. Qué linda viajera, qué linda viajera. Casa artesana mochilera, qué linda viajera, qué linda viajera Me enamoré, me enamoré De tus trenzas de magrame Me enamoré, me enamoré De tus trenzas de magrame Abarcas con chupín y media lana, bola y forja reciclada de arpillera, sobrecito de papel madera, bolsita de arpillera sobrecito de papel los senderos de nuestra localidad. Ese lugar es la Feria de Artesanos y Artesanas de Capilla del Monte, la Feria Artesanal del Uritorco. ¿Cómo surge? ¿Qué ofrecen? ¿Qué buscan? ¿Y qué sueñan? Nos lo cuenta Cristian Miranda. Bueno, para nosotros la artesanía es algo muy importante en nuestras vidas, es un, un medio de vivir, un medio de trabajo es un oficio viejísimo que tiene la humanidad que si bien se fue muriendo un poco y lo fue matando la industria eh, nosotros eh, hacemos todo el esfuerzo por mantener esta cultura viva ¿no? que es algo muy muy importante y muy significativo para nosotros poder mantener estos oficios en el transcurso de los años y con la utilización de muy pocas herramientas industriales así que para nosotros nos basamos en esto, en ¿no? la importancia de que siga este arte cultural. Artesanías se definen por las materias primas, ¿no? es muy importante la transformación de un material noble cuando hablamos de materiales nobles hablamos de materiales que salieron de la por lo general de la tierra como pueden ser madera, el barro, el cuero, la lana eh, y esa es la diferencia principal, ¿no? que agarramos un producto de la tierra y logramos transformarlo, esta es la definición que es muy importante la artesanía, la transformación de un material noble. Nosotros buscamos siempre mejorar, eh, no solo en la infraestructura, sino también a nivel personal, ¿no? mejorando como artesano. Eh, siempre buscamos ahí tener cursos, personas que nos puedan dar algún curso, algún taller para algunos artesanos, depende del rubro que puedan tener un poco más de conocimiento... ...siempre apostamos a que el nivel del artesano mejore también... ...lo hacemos incentivando con... Un, ...puede ser un puesto gratis para la temporada del año que viene... ...nosotros pagamos los puestos anualmente... ...se cobra un canon... Eh, así que bueno, lo buscamos de esta manera, ¿no? pidiendo cinco productos por, por puesto, ¿no? no se permite un monoproducto, eh, también se, se exige un poco ¿no? que, que mejoren el artesano su, su mano ¿no? a la hora de trabajar. La verdad que tenemos un nivel de artesanos muy bueno, muy bueno eh, dentro de Córdoba somos, eh, perdón, dentro del país somos el, la segunda provincia con más artesanos que, que hay así que la gente aquí encuentra productos de lana, madera, de cuero encuentra mucha creatividad, la verdad, eh, mucha pintura, muchos elementos artísticos mucha cerámica también y básicamente eso es lo que vamos a encontrar siempre en una feria manejamos por un sistema de fiscalización ¿no? donde hay distintos fiscales de distintos rubros y bueno cada persona que viene se le mira la mercadería y buscamos que se respete a nivel nacional ciertas pautas que tenemos, ¿no? donde, donde buscamos que la artesanía siga teniendo la misma línea y cuando vayamos a otra feria, por ejemplo Plaza Francia, puede ser, u otra parte del país, que nuestra artesanía se valore por la feria y que sepan que esta feria entra dentro de las reglas de la artesanía, ¿no? de, de las pautas que tenemos y bueno, así logramos intercambios con otras ferias y es muy interesante Como eso que crece y da frutos, estos jóvenes músicos tomaron palabras de otros una y otra vez hasta ganar voz propia, su propia mirada del mundo Escuchemos en una canción inédita de este grupo a Agosto y Quetzalín, Arboleda Estrella en el ocaso, tu paso. Puede tener todo, pero si no tiene la, la paz y la calma, no tiene nada. Pero hay fe de que la naturaleza se trabajo, el arroyo, la montaña, el árbol, el viento. ¿no? Esos son los que realmente cubren el alma. Y sí, muchos vienen eh, de vacaciones durante mucho tiempo y se enamoran de este lugar. Principalmente se enamoran de las sierras, de los paisajes, ¿no? de, de los colores, de todo eso. Eh, y... Hay algo que, que nosotros decimos que es, es básico, que es que, que eso tiene que quedar así. Eh, lamentablemente, una vez se viene con ese pensamiento de, de la capital de construir, construir y construir. Y en esa construcción eh, también hay destrucción de, del ecosistema. Así que básicamente creo que lo que los enamoró del lugar es lo que tendrían que intentar seguir preservando. Eh, también por eso también está lo que es el ordenamiento territorial para decir, bueno, ¿en dónde se puede edificar? Eh, ¿Qué es lo más importante con respecto al agua? Con respecto a, a lo que es el reparto de los bienes naturales también. Eh, es importante que la gente cuando venga acá y, y quiera, porque sería hermoso también eh, poder compartir, lo más importante que, que pueda ver es eso, que lo que lo enamoró, poder preservarlo. Pasar lo que sé y conocer lo que no sé, cuidar lo que nos enamoró de nuestro ambiente. Mensajes simples y profundos, cantados en cada rincón, en cada calle, en cada marcha, en cada sendero. Mensajes simples desde el monte de Capilla. La cooperativa de Araba y este festival se despiden hasta la próxima caminata con Sonamericanas de los Bichuris. ¿Cómo andás, cacho? ¿Tú bien? ¿Qué haces, Carlito? Tanto tiempo. Y acá andamos, viste, tirando, tirando. Tira para no aflojar. Vos sabés que ando con algo en el garguero que. Yo no sé, viste. Eh, se te escucha carrampear, eh. Yo le me pregunto, ¿no será el chavo? No, lo no. No, mejor. ¿viste? No, lo no, no. No, por la duda no hay que. Es como Voldemort. Lo nombra y aparece. No, por favor. <ríe> Pero no sé qué hacer. y eh, yo estoy esperando el AstraZeneca. No, este... esta la. Le... No, cuidado, eh. Hay que. la. La americana, hay que sí, pedirla. La Spurning esa, no, la pechicasta te hace te comunista. Comunita, <ríe> <tenés cuidado. ríe> no, el otro día, viste, me dijeron esto del propolio, que pruebe. Ah, yo no sé. Sí. Yo me esa, crucé ¿eh? un hippie y me vendí un propolio ey, 500 mangos. Me bajé el tarro, me puse en pedo, pero no me hizo... <ríe> yo sigo con el ibuprofeno, viste. No, <ríe> <por lo> de... <ríe> Lleva las que yo te vendo. No compres cualquier macana, porque estas es que yo te digo, esta zona americana, son americana, son americana, son americana. americana, zona americana, pura calidad, zona segura Amortiguadas. zona son americana Son americana Son americana Son americana a control remoto ¿Me entendés? autoprogramar ay, y configurarlas ay. Es una pavada y son americana Luego dos patada son Zona son americana son americanas, no son rusas, no son chinas, japonesas ni coreanas. Estas son de primera mano, estas son americanas y son americanas. Americana Con las nuevas políticas económicas Van a entrar muchos productos americanos al país Ahora no. que levantaron el cepo Igual ya lo pusieron, lo levantan lo sube, de nuevo. Lo baja, Creo que lo también, el gobierno no, ya. ya estamos desactualizados Porque están todos parecidos todo todos los gobiernos igual, igual. Me, Me una cosa Escucha, el repuesto para el coche, que no me mandaba la ventanilla eléctrica, ¿me entendés? Ahora no, entra, todo. No, entra todo. Antes sabés lo que era, ¿no? Antes, para buscar un repuesto, no teníamos que cruzar a Chile. Uh, ¡Ah, pata! Eh. Seis meses de ida por la cordillera, cosa, seis meses no, de vuelta, unos sabañones así. No, te no, ahora entra todo. La ganadería nos ha hecho perder mucho. Calidad de vida. El acuerdo por si sí, no genera muchos ingresos. Puesto de trabajo. Ay, yes, yes. Me... Yo alquilé cabaña, ¿viste? Yo pedí frazar ¿Con televisión? Y calefaccionada, calefaccionada. Y zona, zona americana zona. Una cabañita de tronco zona impresionante zona. Al pie del Cerro Uritorco zona. que me conturció Con losa radiante, ¿vos sabés? Eh, calefacción central eh, Aire acondicionado para el verano ¿Sabés que le puse cacho? Le puse la última Mosquitero eléctrico a miren los bichos! ¡Pah! ese mierda eh, eh. Televisión por cable, wifi todo eh, Yo no le puse la última a los pibes míos Esto que me piden, viste, porque ya ni el DirecTV lo sí. no me ¿Cómo es esta idea? de la serie que por wifi el ne, el ¿Cómo le dicen ¿Nerfli? esta. Sí, sí, ya sé Nerfli. cuál es Nerfli. Nerfli! Sí. Nerfli. Sí. Nerfli! Yo sí. les pongo el Nerfli. Se quedan quietitos, se entretienen, la pasan bien y no molestan. Eh, no más? rompen las pelotas. De... Uno quiere tomar el mate tranquilo con la bruja. Los pibes no te dejan. Yo le enchufo Nerfli. Sí. De la, de la, de la que cada tanto voy y los sacudo un poco? Porque se quedan ahí 17 horas. No se mueven hermano, no respiran prácticamente. Ya, sí, no yo parpadean. Sé. Yo me gasté Tres tarros de colirio, ya parecen pedro Pero bueno, ¿qué querés? bueno, hay que ver que uno se engancha con la serie. Y ¿eh? sí, hay alguna que están buenas. Yo me puse sí, a ver esta, la última sí. como es Fipingos, ¿la viste? Ah, oh, muy buena. El está, el buena tío, está buena también. ¿no? Encima hay unas tío, minas. Oh, yo sabés qué hago con los pibes, le conecto ah. la chocolatada intravenosa y los sí, dejo ahí. Es más no, barato no, que no, la niñera al final. que te contaba, y ahora para entrar a la caballita de tronco, me pasaron la máquina por la entrada. Caterpillar, una máquina, máquina no. América, un billar, que quedó la calle lisita así, ¿no? Sí, no eh, a mí no me vengan con esto que monte nativo, qué sé yo, qué sé, cuarto. A mí poneme ese pedipino inglés bien podadito. Eh. Lo demás es todo maleza, mala hierba, eh. se saca la vida. Igual, habla bajito que hay mucho ambientalista acá, ¿viste? Que no nos vayan a escuchar. No escrachan en el fe, <risa> ¿pero qué pasó con las cabañas? Eh, ¿qué? ¿Qué, qué, qué tiene? Son prefabricadas Y sí, bueno, es que ahora se así, ¿viste? Todo Durlock Estructural, fenólico y Durlock ¡Durlock, Durlock, Durlock por todos lados! Igualmente, que... hay Durlock y Durlock, ¿no? Sí, sí, no vas a comparar Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Porque yo siempre digo, ¿eh? A las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas, ¿eh? ¿Qué te pasa, cachorro? estas son un caño, estas son blindadas, tiene GPS y toda la gilada, y son american, son americanos. son american. Son climatizadas, termofusionadas, microcalibradas, computarizadas, y tan y ultrapasteurizadas, y son americanas, son americanas, son americanas, son americanas, americana. con menos de un millón quichiscientas mil bacterias testeado ¿Cómo? electrónicamente ¿Cómo? es un yogur americano ¿Eh? ¿Eh? ojo, eh. allá ¿Cómo? le dicen yogurt, ¿Cómo? con té al final oh, yogur vos sabés ¿Cómo? que mojan el hot dog en el yogur yo no nada. ¿Costumbres americanas sí, No sé, sí, mi, mi tía cuando sí. viajó a Miami, es verdad, me con, sí. yo nunca fui. ¿No? Eh. No, estuviste. ¿No Ya me, vas man. a ir, pichón, vamos, juntos saca un préstamo y nos vamos no, por el sueño tío, del el pi, sueño eh. americano. El sueño tío, americano. Americano. <risa> <risa> Che, cacho, no entiendo el manual o... De inglés yo no sé nada. ¿Me ayudas a armarla? <risa> Haceme la gauchada. Ay, son americanas. America. Bueno, al final lo atamos todo con alambre son y nosotros acá. Esto está en chino, yo no entiendo mejor acá qué dicen? acabo de leer el prospecto. Entonces no sé, son no unos jeroglíficos, jeroglíficos, jeroglíficos que son que egipcios. ¿Son claro. esto está en arameo, lo escribió bueno, el Dalai Lama, hermano. Ponémelo en criollo que no entiendo nada. Son americanas. Son americanas. Son americanas. Son. Estas lombrices son californianas Te haces un compost de la zampu Se te cae Son americanas Son americanas Vos sabés que en realidad suena entre Rihanna la lombrice me parecía yo le sentía como un acento ¿viste? Sí, <risa> pero la patentaron los californianos ¿Qué, qué, no? siempre un paso adelante Uy, no. los americanos la verdad los argentinos no, no, no, no aprendemos no aprendemos <risa> Ah, los verbos no repitan No, cacho, porque esto es un desastre en este país nadie quiere laburar no, sabes que hay que hacer? Hay que agarrarlo meterlo a todo dentro de un sí. container y mandarlo para, para allá, para que, que prenda. porque yo estuve, yo estuve en tú, Miami, no, otra no, cosa sí. hermano, otra cosa oh. Las palmeras muy prolitas, sí, todas no, derechitas ¿De ¿Cómo saber. sabes? vos si sí nunca estuviste? Y, bueno, eh, las películas, ¿viste? Ah, es de verdad, ve. ya, sí. Ay, ¿No viste esa de Jean-Claude Van Damme que pelea contra unos mafiosos rusos? Ah, sí, los May Palmerazo. Sí. ¡Eh! ¡Ay, Godzilla sí. contra King y Dora pelean ahí en Miami! Sí. No, no. Sí. furioso, todo, qué varias películas. Como te decía, las palmeras así derechitas las miden sí. con sí. plomada electrónica. Sí. No, la que está bananeada la sacan a la... los cocos que tienen uh, esas ¡Tienen es, unos es, cocos así de grandes! Es, es, es, que es, yo te es, estoy es, hablando otro coco que no es ni el hawaiano. Ni el brasileño. Es, este es otro, no. No sé que está modificado genéticamente. no sé, el coco americano. Coco americano. Coco americano. Coco Americano Coco americano. sabe sabes que le apretás como un botón sí. que tiene el coco? Se abren dos sí. y tiene como jugo vacío Puedes Y elegir el sabor que quieras. Sí, te viene. Frutilla, ah, banana, sí, durano, sí. multifruta, coco, coco. Ah. También viene ¿no? Muy impresionante. Escuchame, ya el romboidal no existe, todo electrificado. anda no, que querer meterte una casa como acá, Cuchá. ¿eh? Queda frito. En ¿no? pata de lana queda frito el todo. Sí, sí. ¿no? Impresionante. Y las palquizaciones, sí. todo el pastito, todo verde, sí. el mismo sí. color de verde sí. todo, sí. todo sí. el año. Yo no sé qué gil le van a echar, Carlito? Unos productazos Tecnología de pum Son pioneros en paz mundial, cacho Son americanos Son americanos Son americanos Son americanos No me opinión, eh.